Ya puedes tener en la República Dominicana, en la zona de Punta Cana, tu sitio ideal para construir tu casa, tu apartamento, tu complejo de apartamento, residencial, lotificación, Nuevo canal, próximo al Aeropuerto Internacional de Punta Cana, a tan solo 15 minutos, sobre la vía vieja que va a Higüey, estamos a 200 metros, tiene planta de tratamiento de aguas residuales, acueducto, aceras y contenes, Calle Principal Asfaltada, circuito cerrado de vigilancia. Para más información, 829-371-2222. ¿Puedo hacer una foto contigo para el recuerdo. Sí, ¿Un sí. Quédate, quédate. Sí, y poco a poco cuando vienes a ver tú construyes y tienes un complejo de apartamentos y sí. tú que estás allá en Miami, ¿cuántos amigos tú tienes que quieres venir para acá? Tengo muchos amigos. ¿Tengo ¿Tú, mucho amigo? amigos tú le rentas a tus amigos y esos amigos tienen más amigos, como dice la canción, amigos de un amigo. Y cuando vienes a ver tú tienes. Y la okay. gente que te sigue, tú los invitas Y okay. le dices, eh, tengo mis apartamentos Visítame República Dominicana Estamos cerca del aeropuerto de Punta Cana Ya, la gente viene okay. La playa está cerca Todo está cerca Pero pero el precio que me diste antes okay. De 5 mil uh, es Por eso, okay. eh, si tú multiplicas eh, 28 por Vamos a hacerlo, un ejercicio uh -huh. 22 metros 22 220 metros, 220 metros cuadrados, que son los terrenos pequeños, míralo, 220. 220, verdad? Un, un ejercicio, un ejercicio. Okay. Example, example, 220, ok. okay. Per, por... 28 dólares. Okay. 6100, perdón. Ok. 6100, 6100 dólares. 6100 dólares. Sí, es muy, muy, muy cheap. Los precios empezaron de 6.000. ¿Cómo se dice precio en inglés? ¿Cómo se dice Precio. Price. Price. Price, yeah. price. Price. Bro. Um 6000. Precio. Okay, so the prices start from. Um, My uh, price very cheap, el mas barato, Esa. Okay, the the the the, the least, uh, the uh, the very least you can get one is six thousand one hundred sixty dollars. Yeah. We could buy a land there, and and this project. Okay, so basically he explained that everything. I mean, I'm not too too good at. Estamos en el proyecto residencial Nuevo Canaán, ubicado en el sector Las Javillas, más bien conocido como Vallejina. Proyecto que consta de 405 mil metros cuadrados para su expansión, donde estamos construyendo ya... Más de 300 apartamentos, 320 apartamentos, además casa club, piscina, parque infantil. El proyecto es completamente cerrado, circuito cerrado de cámara y control de acceso, vigilancia, perimestral y pared perimestral. Este es el proyecto, así va el desarrollo, proyecto Residencial Nuevo Canaán. Para todos ustedes, un remanso de paz.